Bien, amigos, nos encontramos en el Capitán Seafood Andreen, aquí en la ciudad de Roswell, en el estado de Georgia. Vamos a ver qué secretos hay detrás de la comida de este restaurante. Acompáñenme. Bien amigos y ya estamos sentados aquí en el Capitán eh, junto a Alfredo Negrete, él es su propietario. Y con él vamos a conversar un poco qué hay detrás de la comida del Capitán. Alfredo, bienvenido a Detrás gracias. de la Comida. Háblanos un poco primero de ti, quién es Alfredo Negrete y, y de toda esa historia que tiene tu familia eh, con los restaurantes, en especial con, esta, con estos restaurantes de marisco. Así es, Tocayo. Muchas gracias por la entrevista, por el espacio. y El interés gastronómico surge desde 1989 que mis papás emprendieron su primer restaurante. Dicen que zapatero a sus zapatos y esto es lo que es mi llamado. Y es un orgullo para mí el poder llevar la gastronomía sinaloense a distintas partes del mundo. En este momento estamos en Atlanta y trabajando en proyectos por venir también. ¿Tu familia llega a, a, a qué edad o hace cuántos años aquí a los Estados Unidos? Pues, eh, tal cual. Yo creo que más de 35 años. No sabría decirte la, la fecha exacta. Pero llegan, pues, obviamente mi papá con origen mazateco, que de ahí donde sí. nace la... Ahora sí que la, la inspiración de, de los mariscos es cultura para nosotros, es tradición. ¿En, en México a qué se dedicaban tus padres? ¿También ¿Estaban en el ramo de, de, de restaurantes? Fíjate que no. En, en México yo creo que tuvieron, tenían distintas situaciones. Obviamente mi madre, de, un, de, de una familia diferente donde ella lo, lo tuvo todo, por cuestiones del destino, después se tuvo que venir a Estados Unidos emigrar. Y mi padre igual, él pues, se dedicaba al campo, a la agricultura, yo creo que a todo le tiraba a mi padre. ¿Y, cuál, yo... ¿Y cómo nace digamos esa, esa llama de, de, de, de abrir un restaurante? Eh, los padres de, de, de mi tocayo también eh, son los dueños de, de restaurante Mazatlán, sí, sí. que es un muy famoso también aquí sí. en, en Atlanta, con mucha tradición. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo esa espinita? Digamos de bueno, tu papá, bueno, voy a abrir, voy, digamos, voy, voy a incursionar en, en la comida. Bueno, Mazatlán fue un proyecto nuevo, un proyecto que, de hecho, llegué hace seis años, llegó su servidor a hacer ese. Fue el primer proyecto directo de México. Y fue por la inspiración de ellos. Ellos empezaron en, los, en, en, su, en el 89 con su primer restaurante. en se Texas, la, Reina. La, Reina. la Reina. La Reina. Entonces, mi mamá de ahí abre su primer, abrió el primer restaurante de mariscos en Atlanta en el 96. ¿En Texas también, también era comida sí sí No, no, no. Allí era comida mexicana. Okay. Mi mamá era la del sueño del restaurante. Ok. Era mi mamá. Entonces, mi papá pues la apoyó. Este, Lo abrieron los Siete Mares, que fue el primer lugar de mariscos aquí en Atlanta. Y ahora sí que eh, espero ser, como dice el dicho, hijo de, de, de tigre pintito y y que podamos seguir ese legado y crecerlo. Entonces, y nació la inspiración de hacer Mariscos Mazatlán hace seis años y ahorita estamos aquí con este proyecto que es el Capitán, que es una rama del tronco que, que, es, que tiene ya su raíz aquí, que es Mariscos Mazatlán. Y pues el Capitán tiene su propia identidad. Este es un lugar, eh, de hecho el lema es bebe como marinero y come como Capitán. Como debe serlo sí, ¿no? sí. entonces eh, esperemos que esté también del agrado de, de toda la gente, de todos los comensales. Igual seguimos con la línea de mariscos sinaloenses, pero con otro estilo. ¿Cómo fue crecer una familia de, de restaurante? ¿Cómo fue ese crecimiento tuyo dentro de la cocina? Porque supongo que también en algún momento este, te tocó estar en la cocina, te tocó sí. estar en el frente atendiendo a la gente. ¿Cómo fue esa, esa, esa infancia? Lo más difícil yo creo a lo mejor es como el, el tiempo que los papás sacrifican, porque es muy esclavizado un restaurante. Entonces implica de horarios muy largos, eh, en lo que son las, las fechas festivas, como la Navidad, el Año Nuevo, los días festivos es cuando más trabajo hay, o los fines de semana, entonces, pues es uno de estar consciente que, que vamos a carecer un poco de la convivencia familiar, pero pues es un sacrificio que hacen los padres, que en mi caso así fue, que ahora me toca a mí, yo también con mis hijos, lo mismo, entonces ahora a ellos les toca vivir eso, y, pero es muy bonito, yo, yo hablo con mis padres, obviamente, a diario, y, y mi madre es mi inspiración en esto, ella tuvo mucho talento, y lo tiene todavía, entonces ella, ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, reina, la reina, señora Reina. Entonces o sea, la reina, la reina de la casa y de, y de los restaurantes, sí. ¿no? Tratando de luchar, tratando de luchar a sobresalir. Y vienen otros proyectos que próximamente, en los, últimos, en los próximos meses, también se van a inaugurar. ¿Cuándo y cómo surge esa idea de decir, ok, este, este es el negocio familiar, pero yo quiero emprender mi propio camino? Ahorita es un momento donde dice uno, pues, cómo estar abriendo restaurantes en este momento, pero pues dicen que el peor intento es el que no se hace. Entonces es un, yo pienso que la vida es muy corta, yo a, a mi edad, a, tengo 31 años de edad, comencé mi primera experiencia en, con la comida en una carreta de tacos a los 19 años y ahorita todo lo que se ha llevado, lo que me ha traído hasta este momento, ha sido un camino muy difícil, este, con mucha adversidad, cuántos estás y bajas, errores, y uno va aprendiendo y, y así como dicen, ¿no? nadie nos ha enseñado, vamos aprendiendo. La meta que tengo realmente es eso, es llevar a la gastronomía, tratar de formar un hombre, prestigio y obviamente que mis hijos también se sienten orgullosos el, el día de mañana de lo que podamos lograr. Eh, a mí me gustaba mucho ir aprendiendo, cocinando y empezaba a preparar clamatos preparados primero, este, después entré a lo de la barra fría, los cevichitos y obviamente el restaurante ya te da eh, la experiencia que uno requiere para, para poder salir adelante. Por eso me gusta mucho la gastronomía y he fusionado muchas ideas. De, de gastronomía tradicional y algunos hay inventos que voy saliendo que, que gracias a Dios a la gente le gusta. Bien, Alfredo, yo quiero que me acompañes eh, a hacer un recorrido por el, por el capitán. Quiero que entrar contigo a la, a la, a la cocina, ver lo que claro, nos vas sí. a preparar el día de hoy, si es posible yo también echarte una mano allá para claro, ver sí, si sí. aprendemos de, de, de la comida sina sina sina sinaloense. Pero el capitán tiene algo muy peculiar y sí. uno desde que, desde que llega... Es la decoración, es muy pintoresca, es muy, sí. muy tradicional. Y quisiera que nos hablaras un poco este, acerca de ella y hacer un recorrido eh, por claro todo el local. Sí. Claro que sí. Bien, y vamos a comenzar desde las afueras del Capitán. Tocayo, cuénteme un poco acerca de, de esta decoración tan pintoresca que, digamos, no, nos transporta ¿no? sí. a, a, a México. Háblanos un poco acerca de ella. Bueno, es curioso, Tocayo, mira que uh, estamos limitados a lo que se puede hacer porque estamos aquí en un centro comercial, pero aquí hicimos los elementos de madera como de, de muelle. Este, ahora sí que los colores son, de acuerdo al mar, son colores este marítimos con azul de, y tonos de madera, y eso es la idea. Sí. De que, vamos, de que... vamos adentro también a conocer un poco eh, del, del local, ¿no? Desde que uno entra se consigue estos barriles, o estos medios barriles, habla un como lo, poco acerca. Ah, de bueno, pues son, la idea es unos barriles como lo, lo que se encontraría en un, en un barco, ¿no? Los barriles ahí, aquí van a medias como con el fin, ahora sí que decorativo. Las mesas también igual son con su madera así, media rústica, con el tono, los colores muy, muy neutrales, pero que se sientan, ¿no? Es un lugar de mariscos y, y ahí vamos trabajando. También. En tu tierra, normalmente, los, los restaurantes, este es el tipo de decoración cuando son allá en México. Hay restaurantes muy bonitos, la verdad, en México. Este, estoy muy orgulloso de allá y ahora sí que eh, cuando crecí allá y, y también me tocó estar allá con una experiencia también de restaurante y la verdad es, es de mucha admiración. Entonces, solamente tratamos de traer un pedacito de lo, que, de lo que sí está efectivamente en México. Otra cosa que me llamó mucho la atención, el logo del capitán, y tenemos a otro capitán que lo están pintando también, este, que es Popeye, ¿no? hablando un poco acerca de este, de este concepto y como tú muy bien nos lo decías, el eslogan, bebe como marinero y come como capitán, Así es. ¿por qué ese eslogan y por qué, por qué escogiste todo, todo este concepto? Bueno, obviamente pues, este, la, la primera sucursal aquí es Mariscos Mazatlán, que es de Mariscos, y pues el capitán sale de lo mismo, es el capitán de Mazatlán, entonces... Eh, ahora sí que estamos aquí con el artista C.H. Pulgarín, que está trabajando en una obra, y el Popeye es muy, muy popular y muy famoso, Don Marisol Mazatlán, que es una obra de arte en la entrada, y estamos dándole continuidad, obviamente para no perder la línea. Otra cosa que me, me encantó, y, son, y si lo podemos observar, son las lámparas, ¿no? Sí. Este, con estos sombreros que me sí, imagino sí, sí, que sí. son típicos de, de, de tu tierra, y, y es muy llamativo. Así es. No, toda la decoración, Son la, es, es la idea de que mencionabas tú el lugar, aparte de la decoración, el ambiente es muy importante y que la gente se sienta aquí muy a gusto como en casa, esa es nuestra, nuestra idea y lo que nos gustaría que la gente se sintiera cuando llegara aquí, que se sintieran en casa y obviamente ahí tenemos toda la, la decoración que va de la mano con el tema del capitán, la madera, aquí tenemos un escenario para tener música en vivo también y, y traerles variedad, variedad de eventos. Otra cosa que, que, que estoy viendo eh, es el, todo lo que tiene que ver con, con, con estas redes, eh, con las lámparas, eh, eh, también las, las ventanas. Hablan un poco acerca de, de ellos y ya vamos ahorita también a pasar al área del bar para que nos comenten un poco. Claro que sí. La decoración, vamos, en torno, todo se va amarrando, ¿no? Tenemos que tener el, ahora sí que la identidad, que, que la gente sepa que están aquí, que están, yo quiero que se sienta como si estuvieran en un barco, ¿no? Entonces, ahora sí que la capacidad que teníamos para hacerlo, este, bueno, volviéndolo de mi madre, mi madre tiene ese toque para la decoración y aquí estuvo con, con la colaboración de mi mujer y de todos haciendo aquí y finalmente hicimos este, este restaurante. Aquí. ¿Qué se siente este, emprender, emprender este negocio y, y digamos sentirse con ese apoyo familiar? Y, y es algo muy importante que uno cuando emprende cualquier cosa en la vida eh, contar con el apoyo de la familia, así es. que, que así sea este, una florecita que venga así a colocar, es. digamos, uno de sí. tus hijos, o una de tus sí. hijas, sí. Eh, tu mamá, ayudando con cualquier cosa. ¿Qué se siente? Pues el, eh, se siente ahora sí que una felicidad y, y inmensa porque es muy importante. Yo creo que uno en la vida necesita, de, obviamente, de Dios sobre todas las cosas, del apoyo de la familia y de buenas amistades. Afortunadamente, ahorita cuento con, con las tres. Y es, me parece mucha satisfacción por lo que mencionábamos, que es muy esclavizado. Entonces, ahorita, tanto la mujer en la casa con los niños y este, obviamente toda la familia que uno tiene también, y no hay tiempo. Entonces, todos vienen y ponen su granito de arena para. Se para integran comer, a. Y todo. a... Sí, es muy bonito, es muy bonito. Es Entonces, muy bonito. vamos a entrar a la parte que a mí más me gusta de, de, de, de, detrás de la comida y es descubrir qué hay detrás de la comida. Sí. Eh, y en este caso, el día de hoy del capitán. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un ceviche. Y vamos a preparar un pulpo a las brasas. Ambos son este, ahora sí que especialidades únicas. Tú mencionabas que hay competencia aquí en muchos lugares, pero ninguno los maneja ese platillo. Es el ceviche Muchacho Alegre, que es una creación de su servidor. Y el pulpo a las brasas, que Bien. es muy tradicional allá en nuestro tierra. Bien, tocayo, entonces vámonos a la cocina claro sí. a preparar lo que nos tienes para el día claro de hoy. Claro que sí, vamos. Bien, y ya estamos en la cocina del capitán con mi tocayo Alfredo. Alfredo, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Vamos a elaborar un pulpo a las brasas. Y un cevichito, el cevichito del capitán Ok, esta es la especialidad de la casa Ese es, ese ceviche Ok, sí. ¿por dónde empezamos? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a empezar con nuestro pulpo Ok Vamos a, ter, a empezar al revés hoy, con, la, con lo caliente Entonces aquí tenemos, este es nuestro sazón, nuestro secreto, es el adobo de la casa Ok Y va cocinado y zarandeado lentamente a las brasas Entonces, ya marinado, así lo vamos terminando Este se coza las brasas, entonces aquí obviamente ya les mostramos el proceso adelantado Pero esta es una especialidad aquí. es un manjar. Entonces aquí lo dejamos, damos el tiempo aquí. Wow, se ve la Claro. ¿Esta sazón te este, la enseñó tu madre a ti? Este sazón es tradicional. Es tradicional tanto en Sinaloa como lo que aprende uno en la cocina. Este sí Obviamente este es. Obviamente esta sí es receta familiar, receta casera. Yo estoy sorprendido la cantidad de, de, de receptividad que tiene este tipo de comida aquí, en, por ah, lo menos sí. en Atlanta. Así, ah, sí, mucho. aquí Hay, es... mucho, hay mucha comunidad mexicana mucho, mucho, de, mucho. De, de tu tierra. Sí, no, no, no precisamente hay muy pocos. O sea, a lo mejor podría contarlos con las manos de la región sinaloense. Okay. Aquí tienen otro estilo. La cadena de mariscos Mazatlán y el Capitán son los únicos con el estilo sinaloense. Entonces, si quieren probar eso, tienen que venir aquí. La verdad es así. Y ahorita vamos trabajando en lo que está el pulpo el servicio okay. del Capitán. Si notas todo, es con el peltre. Me comentario que tenías mucho sí, tiempo que no lo veías. Sí, tenía muchísimo tiempo. Tenemos la cucharita, ese es el estilo del capi. Entonces, aquí tenemos nuestro camarón. Nuestro camarón ya trabajado con pepino, cebolla morada. Ya está marinado con limón. Ok. Sal y pimienta. Le vamos a agregar un poquito nada más. más de... Y esta es la salsa especial. El secreto también el secreto de, de la el casa. Secreto, sí. Y aquí lo vamos trabajando, mezclando. Creo que ya el capitán es sitio obligado. Tengo que traer a mi esposa. A mi esposa le encanta el ceviche. Así que ya sabemos para dónde, es, para dónde venir. Es delicioso, es muy, muy tradicional. Cebolla morada, pepino, el camarón, forma guachila. Este es el ceviche del café. ¿Cuánto tiempo te, te, te tomó a ti o, o, o todo lo que tiene que ver con, con la preparación? O sea, en aprender a en decir, ya yo soy un, un chef, no, pues experto, tiene, ya tengo ya esa sazón que, tiene que, uno que me enseñó que, mi madre. Si tiene uno que agarrar la experiencia en conocimiento, ya tenemos, ahora sí que es, nunca se te deja de aprender. Okay. Todos los días vamos aprendiendo. Se asesora uno de buen equipo de trabajo, que ellos son los que finalmente aprenden el recetario que se va a hacer y, y llevan adelante el trabajo. ¿Qué te dice tu madre, que es la señora reina, que, que como tú mencionabas, es la que tiene ese, ese sazón y la que te ha enseñado todo lo que tiene que ver con el arte de la cocina, cuando ve que su hijo Alfredo esos platos tradicionales le pone ese toque y le da esa evolución a un plato tradicional? Tendríamos que preguntárselo a ella más adelante. Yo la verdad espero que, que se sienta satisfecha y contenta Obviamente es... es una enseñanza y es el medio de donde yo llevo el pan a la mesa en mi casa, entonces ¿Y toda esa evolución quién, digamos, te da el ok o, o tú, tú mismo dices? No, yo, yo diseño, yo diseño okay. los cartas todo el menú, todo el recetario es diseñado por tu servidor. Cuando inventas un un, un, un, un platillo nuevo este, ¿Quién te da la aprobación o por lo menos a tu esposa? Porque sí, sí tiene que, que, que brindarte, digamos, sí, sí, la sí. bendición. No, sí, obviamente la mujer este sí comparto marisquitos en la casa y compartimos ideas y va saliendo, fíjate que lo voy probando, voy viendo. Si a mí me parece, no pongo en el lugar de comercial, le digo, bueno, a mí me gusta esto, esto me lo comienza se me hace novedoso. Entonces ya se discute con el personal de cocina, los muchachos, ¿qué opinan? ¿Qué se les puede poner? ¿Qué se les puede mejorar? ¿Cómo lo hacemos? Y ya finalmente pasa ese proceso antes de estar en la carta. Y ya se bautiza el platillo con su nombre y todo también. Hablando un poco acerca, Tocayo, de lo que tiene que ver con la frescura de los mariscos, la importancia bueno, de que sea un marisco fresco para que le el Le voy a Un detallito muy pequeño, mira. El camarón, este es silvestre, este viene con cáscaras peladas a mano, este es el camarón coctelero, este es el color que debe llevar un camarón que es silvestre y que es de mar. Si van a otro lugar, los encuentran ya con el corte arriba, los parecen más como de plástico porque son, son de, de, de cultivo, ya traen un, un químico que les quita la cáscara, entonces este es producto realmente de mar. Nuestro pulpo, como verán, aquí estamos trabajando uno, pero es pulpo español, es de alta calidad. Y todo producto fresco todo, todo la verdad, sí. eso, eso es eso algo es muy importante clave, ¿no? es la, en esta comida es la clave en los mariscos la verdad entonces mira vamos a continuar por acá a retirar nuestro pulpito a las brasas ya está sellado marcado aquí está este manjar del mar nuestro pulpo a las brasas es una especialidad del capitán aquí presentamos mira nuestro pulpo a las brasas ceviche de capi espectacular, se me hace agua la boca y ya yo hoy mismo ya vamos a degustar esta exquisitez bien, y ya estamos en la mesa del capitán, con el capitán del barco, con mi tocayo Alfredo ¿por dónde vamos a comenzar tocayo, a degustar de estas delicateses que nos ha preparado? me gustaría que comenzara con el ceviche del capi okay. que vaya probando esto, vamos a probar el ceviche Nada, nada, un manjar. ¿Tú marido. cómo te lo prepararías? Con la tostadita. Traes ah. la tostadita para acá. Yo me pondría todo un poquito de todo pepino. Que a a no de camarón. vamos a hacerlo? Todo de todo. Para que la gente. Uno también aprende a cómo comerse. Sí, claro. El plato. Eso. Es. A ver. No Es más fácil aquí, Por sí. Acá. Tu pepinito. Tu cebolla. Voy a el pepino. Esos picanticos que ustedes tienen ahí. Una salsita marisquera, vamos a poner una salsita de marisquera. A ver, ¿es picante? Un poco, pero es de mar, es de mar. Ok, es de vamos vas a mm. ¿Te ¡Te ver. Muy bien. Gracias, Tocayo. Con gusto, con gusto. Un provecho. ¿sí? Bien sabroso. Y natural, ves que se prepara al momento. Y obviamente acá está el, el papá, el pulpo a las gracias. Ahora vamos con el pulpo. Muchas gracias. Pulpo. Esta sí es una especialidad de la preferencia de los comensales. A saber el toque del pulpo, la suavidad que tiene. Segundo. Exquisito. Exquisito. De verdad. Desde aquí los esperamos para que disfruten este y muchos más platillos del Mar Especialidad del Capi. ¿Qué sientes tú, Alfredo? Bueno, pudiste ver mi cara. Sí. Pero todo, cuando ves a un cliente que, digamos, con ese gusto se come tu comida. No, pues es, es, de eso se trata. Yo creo que más allá de la satisfacción de lo que podría traer un beneficio monetario es esa satisfacción. Yo me lleno de satisfacción cuando veo que alguien trae a su mujer o a su madre o a su amigo algo a celebrar un cumpleaños, un aniversario, porque eligieron el sitio de su servidor. La verdad traigo este, mucho sentimiento encontrado porque yo lo veo como un sueño. Entonces este, mantengo esa humildad de los, del inicio de donde se empezó a estar aquí. Esa es, esa es la, la bendición y la dicha más grande, que un comensal distrito de, de su platillo y que elijan cualquiera de los restaurantes para hacerlo. No, de verdad que está exquisito. Yo voy a seguir degustando de este pulpo y de este ceviche. El tocayo me va a esperar en la barra porque me va a preparar también una sorpresa, una bebida exquisita ya en la parte final, de detrás de la comida, aquí en El Capitán. Bien, luego de comer como capitán, ahora voy a beber como el marinero aquí en El Capitán, como dice el eslogan de, de este restaurante. Tocayo, ¿qué nos vas a preparar? ¿O qué me vas a preparar? Ahorita vamos a preparar un cucumber mezcal. Entonces, es una base de limón natural con miel de agave y pepino. Entonces, va acompañado con su mezcal. Ahorita lo vamos a probar. Ya lo vamos a preparar. Entonces, para que ustedes se deleiten aquí en El Capitán, Pura bebida con Ese poder. Ese este es el mezcal. El mezcal. Es artesanal. Entonces, esta es la bebida para los marineros. Para los marineros. Menos ¿no? marinero. Lo mal que hoy no me toca a mí manejar. <risa> <risa> ¿Dónde aprendiste tú a hacer estos tragos? Eh, bueno, primero empecé con coctelería y después okay. nos volvimos a la cocina. Ok. Está, vamos a dejar un poquito de hielito. Ya ya tiene el pepinito ya está, ya está. mezclado. Así que llegamos con nuestra guarnición, para la vista. Ya a disfrutar. Vamos pues. A ver qué tal. Con el, con el pitillo. Sí, claro. Una delicia. Que lo disfruten, saludcita. Saluda a todos ustedes. Bien, y ya para despedirnos, como es tradición en Detrás de la Comida, Tocayo, quiero que me firme el delantal claro de, que sí. detrás de la comida y para que también nos dejen un mensaje a todas las personas que nos han visto para que visiten el Capitán claro sí. y disfruten de todo lo que nos ofrece. Es un placer, Tocayo. No, el placer ha sido de nosotros, de verdad. ahí firma del Capitán. ¿Qué le puedes decir a todas las personas, Tocayo, que nos están viendo? Que nos han visto durante este recorrido. No, que es un placer que nos hayan dado el tiempo para, para ver el video, para ver el segmento. Los invitamos a que conozcan el capitán, que lo vengan y lo comprueben ustedes mismos. Y recuerden que aquí se bebe como marinero y se come como capitán. Dios los bendiga. Aquí les muestro ya la firma de mi tocayo. Y con esto nosotros nos despedimos en detrás de la comida. Yo soy Alfredo Suárez y nos vemos en el próximo capítulo.